Antonio Contreras fue herido a machetazos en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Este martes, Leudi Sabiel, admite, fue quien agredió a Contreras, asegurando lo hizo por venganza. Sí, Antonio Manguega, fui yo ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? le dio lo yo, para que tú el muerto. Yo fui a mandarlo a, a él. ¿Pero por qué? Porque él le dio a mi mano, Danielito no amigo mío. Danielito votó en Erico y yo te en Tony anoche. Antonio fue el que lo votó, fui yo, de Nico Antonio, tú sabes, Antonio, cuando que el te votó a ti, no le mandes eso, yo Antonio. Se por, ¿Por qué tú lo cortaste? ¿Por qué? Por venganza. Por venganza entonces. Una gorra rosa que me voló. ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la vina vamos, me coche a un cachazo, Dalian. Porque cuál es mi mano. Vale, te repito, te quiero pero no que se encontraron en un punto de droga pues Sí. y qué pasó es. entre ustedes primero yo soy, yo soy la gente falto de muerto y llevo y de cada lo Ok. pero qué pasa que yo soy fiel a la gente mía veintico tengo y yo no voy a tirar por eso de acá yo te yeah. veintico me ganó mi hermano en un sitio por montar ya yeah. Entonces, aquí tú heriste la cabeza? ¿Cómo dice que fue por venganza? ¿Qué lo hiciste? Sí, uno me la mente en el playa. ¿El pintor te dio a ti primero? Bueno, no, el pintor no como un collar de lo gozado conmigo, negros, gozado en blanco, así con negro. Con blanco, azul con negro y yo no me había elegido. ¿Pero tú también lo, lo, lo, lo, lo heriste, el pintor? Le di cuatro machetazos. ¿Dónde? En los brazos, en dos partes, en la cabeza, en dos partes. Bien, ¿No te arrepientes de haberlo hecho? No, no, tengo, no tengo motivo de arrepentirme, porque ah. diamante, no lo hago. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.